Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Buenas tardes, buenas noches, con la hora que es, pues... Y a la hora que lo voy a publicar, entre que grabo, subo y todo el rollo, pues ya es buenas noches. En fin, bueno, fin de semana interesante. Eh, ya dije ayer que tocaban descuentos, era lo que había, es no totalmente normal. La semana que viene vamos a tener más descuentos, o sea que... Relax, relax, porque va a haber tiempo para, para mejorar posiciones, para hacer compras... Y recordar que el otro día decía... El tema de las altcoins. Eh, si Bitcoin baja X, las altcoins van a bajar más. Y hay mucha gente con demasiada prisa por empezar a comprar altcoins, por empezar a generar la cartera. Cuando no lo hago para mí, es decir, yo pues, voy a hacer una comparación. Yo sé que es feo a veces hacerlas, ¿no? Pero es que es la realidad. Vamos a... Ya sabes que a mí me gusta dar... Mmm, datos y, y realidades podéis ir a mil canales que van a decir no, venga, compra esto, va, esto es espectacular esto va a explotar, esto va ostras, te voy a decir espérate, que todavía queda y todavía queda, además y ya lo dije hace tiempo o sea, no tengáis prisa ninguna no tengáis prisa ninguna porque luego vienen las y madre mía, porque si Bitcoin baja X, las altcoins bajan Y y bajan ¿Vale? Entonces, de verdad, lo que yo no quiera para mí, no lo voy a expandir a la comunidad. vale. Tenerlo claro siempre, lo que yo no quiera para mí, no va en ninguna indicación o en ningún eh, análisis que yo pueda decir. ¿Vale? Tenemos claro que cada uno toma sus propias decisiones, vale, porque yo pues, bueno, analizo, tal, digo, yo hago esto y yo hago lo otro. Pero muchas veces tenemos que ser conscientes de que muchas veces ese reflejo se puede dar al otro lado. Y al otro lado puede haber alguien que no sepa nada. O casi nada. O sepa mucho, pero oye, le puedas influir. Y eso, de verdad, es lo peor que, que, que, que se puede hacer ¿no? con alguien que te sigue. Entonces, desde mi punto de vista, vale tener claro que Voy a estar ahí para intentar respaldar y para... ...para qué queremos o sea, al final estamos aquí para eso... ...todos, todos, desde el primero hasta el último. Bien, eh, dicho esto ayer, eh, empezó todo el mundo pensando que la inflación tal... ...no fue el único dato importante que se dio ayer, el tema de inflación... ...fue muy importante, pero eh, un indicador o un par de indicadores casi tan importantes... ...fue, por un lado, la confianza del consumidor en Estados Unidos... Los datos fueron... Y os lo voy a decir exactamente, ¿vale? Para no para no faltar a la verdad. Ya sabéis que me gusta dar los datos correctos. Vale. En el mes de mayo... Fue de un 58,4... ¿vale? Lo que se dieron a principios de mayo... Y lo que se, está, se acaban de dar ahora... Es de un 50,2. Es decir, está a punto de perder los 50 puntos... En los cuales ya empieza a ser muy, muy negativo. Eh, es un indicador importante. ¿Por qué? Porque la gente... Eh, empieza a decir, wow, ya no voy a comprarme un coche que pensaba comprarme, no voy a comprar cosas que son importantes, ¿vale? Tanto el consumo medio como alto. El consumo básico no nos queda más remedio porque comer hay que comer. Um, pero que ya la confianza del consumidor baje de esa manera eh, es importante. Aparte, los datos de tarjetas de crédito están disparados. ¿Qué significa esto? Yo creo que los, lo debéis de... No lo pensamos muchas veces, ¿no? Pero... ¿Cuándo utilizamos ya las tarjetas de crédito? Ya sabemos que en Estados Unidos hay más, más cultura ¿no? de la tarjeta de crédito, pero la realidad es que desde hace tiempo eso pasó a, a, a, otro, a otro planeta y son las de débito las que mandan. Pero ya se tira de la tarjeta de crédito cuando no se tiene débito, cuando no se tiene ahorro. Es decir, cuando ya estás en las últimas de quiero consumir porque me empujan, porque todo... Todo lo que tengo delante de las, mis narices todo el día me empuja a consumir, pero no tengo pasta, no tengo dinero y no tengo ahorros. Hay gente que sí que consume, ¿vale?, en tarjeta de crédito, a pesar de tener un respaldo, porque ese respaldo es responsable, y dice, bueno, pues yo este colchoncito lo quiero tener siempre ahí, y prefiero gastar de la tarjeta de crédito y pagar unos intereses brutales que se pagan por las tarjetas de crédito, que os voy a contar, ¿vale? Eh, pero bueno, ahí hay un poco de todo, pero en general, que haya subido tanto el consumo del crédito de las tarjetas de crédito que baje la confianza del consumidor es un muy mal dato junto con la pedazo de la subida de la, de la inflación, el descontrol que hay eh, y eso que eso no es la inflación real yo creo que todos sabemos o sea, que eh, aunque no digan, no, es que hay un 8 y pico no, es que a mí me han subido los precios un 15 o 20% en muchos casos eh, yo a primero de año las pipas mira me habían subido un 10 a ah, primero de año, antes de todo este rollo de <ríe> o sea que en fin, eso es lo que tenemos vamos a ver cómo está Bitcoin, que está haciendo un movimiento súper interesante ese pequeño rebote eh, vamos a ver si tenemos un fake out si no, eh, tiene varias cosas que cumplir antes de seguir, poder seguir cayendo y tenemos ahí un gap abierto, así que venga, vamos a verlo comenzamos campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no, bueno, pues te puedes perder vídeos y cosas así, bueno, aunque te suscribas a veces te lo vas a perder también porque el sistema que tiene aquí el señor de YouTube, pues a veces falla ¿no? a la hora de avisar, pero bueno, para eso también tenemos la comunidad de Discord que está por ahí y me decía alguien me gusta ver eh, los vídeos porque no eres el típico que nos quiere vender su curso o sus cosas. de Sí, sí, yo, yo lo, os juro por Dios, os lo prometo, ¿eh? que sí os lo quiero vender. Os quiero vender el curso, os quiero vender los scripts, os quiero vender todo lo que tenemos en la web, pero siempre se me olvida. Siempre se me olvida porque... ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, me gusta lo que, lo que veo y veo la gráfica y me apasiona. Entonces, muchas veces se me olvida y me dice, mi mujer, cuando termino el vídeo, ¿pero has dicho de que tienes el curso y tal? Y yo, pues, pues, pues... Pues no, <ríe> se me olvida. A ver, que yo qué queréis que os haga. Bien, bueno, venga, vamos con Bitcoin. Eh, ¿Qué le pasa a Bitcoin? Eh, pues está enfermo, está un poquito malito. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que había mucha gente ayer ya decían, ah, mira, Bitcoin se ha comportado mucho mejor que las bolsas, no cae. Eh, um, le está ganando la delantera a los mercados. A ver, Bitcoin se está comportando muy bien, ¿vale? Mucho mejor de lo que era de esperar. Pero por la que está cayendo, está cumpliendo digamos, ¿vale? su, su hoja de ruta eso es lo, eso es bueno, pero de ahí a que no le afecte, hostia yo creo que a algunos se lo debería hacer ver eh. O sea, eh. tiene Biblia ahí en vena o algo el <ríe> de Bitcoin, digo o sea, es tremendo, pero bueno eh, sí que lo está haciendo bastante bien vamos a ver qué ha pasado en una hora, fijaros en una hora un pequeño detalle perdió la Rose Line, ha retesteado y ha vuelto a caer Ahora, esto es en una hora. ¿Por qué vuelve a retestear ahora en una hora? Pues porque lo tenía que hacer en cuatro. Es decir, en cuatro perdió, cae, retestea. ¿Vale? Ese es el movimiento que acaba de hacer. Ahora bien, ¿dónde pa para nosotros es importante? En diario. ¿Vale? Veis que llega aquí en diario, tuvimos un fake out, pero ahí volvimos a entrar. Eh, nunca ha cerrado, nunca ha cerrado todavía. Bueno, a ver, anteriormente sí, pero me refiero en este movimiento. Vale. Por debajo, aquí se quedó al borde justo, aquí ya sí estuvo por debajo y entró él, pero nunca hemos cerrado por debajo este bajo esos mínimos. Puede ser que eh, a lo largo del día de hoy pudiéramos hacerlo. I'm, yo creo que todavía no, ¿Por qué? porque tenemos un gap y tenemos que soportar lo que va a venir el miércoles eh, con esa subida de tipos y con, posiblemente, palabras bastante duras por parte de la FED. ¿Por qué yo creo que va a haber palabras bastante duras? Pues porque los políticos son como son y, de momento, eh, a pesar de no querer tener un enfrentamiento con la FED, el presidente de los Estados Unidos ya ha dicho que la culpa es de ellos, <risa> básicamente, ¿no? que son los que tenían que haber hecho su trabajo y que no lo han hecho bien, eh, entonces, no, le, no, se va, no se los va a quitar de medio, eh, va a intentar apoyarlos de alguna manera, pero en ningún momento va a poner por delante a la FED a su propia candidatura y a las elecciones que tienen a final de año. Entonces, claro, eh, si tiene que cortar cabeza y echarle la culpa a alguien, ¿a quién se la va a echar? Pues a los que es evidente que se la puede echar hay una batalla, entonces, ¿qué pasa? que si me van a echar la culpa de algo, pues yo tendré que endurecer un poquito las cosas, sin tampoco pasarme de tres pueblos, porque soy un organismo independiente, pero con mis compromisos entonces, mucho ojito a lo que puede pasar el miércoles, porque y más, a ver, lo del tema del miércoles es importante, sabemos que va a subir 0,50, si subieran 0,75 imaginaos la pedazo de torta que se podrían meter los mercados pero más que a lo del miércoles, es interesante qué va a pasar en julio y qué va a pasar en septiembre. Si la política puede cambiar cara a septiembre que dijeron que aflojarían y ahora tal y como están las cosas, si la cosa sigue descontrolada, diga, me parece que hay de aflojar nada. Entonces ahí es donde puede estar el, el, el intríngulis y cómo se lo pueden tomar también los mercados. ¿vale? Es, lo, es interesantísimo. Respecto a Bitcoin, eh, llevamos un 2, 3, 4, 5 días seguidos ¿vale? de caída. Eh, no es que sean caídas mmm, enormes, ¿vale? pero bueno, desde este... Vamos a, vamos a ir a, a las aperturas y cierres. Eh, de aperturas a cierres en este momento, un 8,71 hemos estado cayendo hasta un 10. No es una barbaridad, no hay ninguna barbaridad. Es decir, no ha habido una hecatombe, no hay una claudicación del mercado. no hay Eso de momento no está ocurriendo. Con lo cual, bien, si seguimos lateralizando. Eh, y fijaros lo que os digo, eh, a pesar de la que está cayendo, eh, sí que hay una cosa que es fea, que ya lo dije, ¿vale? Vemos esta línea de tendencia, ¿vale? Que la hemos roto a la baja, pero, igual que esta la hemos roto a la baja, toque, toque, toque, aquí fue resistencia, ahora puede ser soporte. ¿Qué significaría eso? Pues que todavía tendríamos que caer, pero no quiere decir que lo vaya a hacer directamente, es decir, puede volver a subir, intentar... Volver a to to tontear por aquí, volver a caer, volver a intentar ir a la parte superior incluso, ¿eh? Cuidado, ¿por qué? Porque hasta el miércoles no nos van a dar malas noticias, en principio, ¿vale? O sea, porque bueno, las noticias europeas aquí no cuentan para nada, o sea, vemos pues, unos pringados que van muy por detrás, pues no afectan al mercado. El mercado, en Europa lo que tiene es que cuando ya han hecho un 0,25, como en el otro lado ha sido un 0,75, los mercados ya lo tienen todo más que descontado, o sea que no pinta nada, no pinta nada pero sí creo que puede ser importante lo que, lo que nos diga la Fed. En cuanto al movimiento de cuatro horas, de momento rebote, importante, oye, ojalá pasase la Rusline y yo creo que mañana la posiblemente la pueda pasar, a no ser que deje otro gap abierto en la parte superior en nuestros queridos amigos del BCE. ¿Por qué? CME, perdón, del BCE, digo yo, uy, con, con el Banco Central Europeo, del CME. ¿Por qué? Porque 29.150 tenemos en cuatro horas no sé cuál es el, fue el cierre bueno, ¿vale? Porque luego aquí nos dice 28.950. Y, bueno, no es que haya mucha diferencia, pero vamos, vamos a decir 29.000. Vamos a redondear, ¿no? Eh, entre lo que baja uno y lo que sube otro. Vamos en torno a los 29.000. Y 29.000, fíjalo que vino a esta zona que tengo marcada esta línea de soporte. ¡Pum! Y empezó a rebotar. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Es importante esa línea de soporte? Pues bueno, no sé. Yo creo que deberíamos de verlo? ¡Guau! ¡Wow! Apoyo, apoyo... Y... Apoyo y apoyo. O sea que es una zona de soporte... Súper... Súper importante. Es decir, este... Esta línea roja... Es el equivalente... En el CME... A nuestra querida Rose Line. Y está un pelín más arriba. Está en 28,930... Poquitito vale, son 200 dólares y 200 dólares en un gap. Pues puede eh, marcar, pueden marcar la diferencia. Digamos que si hemos cerrado en la zona de 29 y nosotros estamos en la zona de 28.500, pues ya tenemos un gap de 500. Hemos estado más abajo, por lo cual estamos generando un gap de bill Tal vamos a ver cómo se comporta a lo largo del fin de semana. Si quieren abrir o no quieren permitir abrir gaps. Eh, yo creo que es positivo que, de, que, que sigamos cayendo y el gap, si, si vamos a seguir cayendo que se quede un gap arriba, yo creo que es positivo porque podemos tomar una medida en un momento dado para, para saber que en unos días se va a cerrar estaría bastante bien, aunque no siempre se cierran unos días, volvamos a, al gap de 35 que tenemos aquí arriba, ¿vale? este gap, fijaros, desde que desde el día 9 de mayo vale ya va para un mes abierto este otro que tenemos aquí debajo que va hasta los 24, eh, lleva abierto desde el año pasado entonces bueno y no se ha cerrado porque ca hubo esta caída pero no se ha cerrado hasta abajo y desde los 25, 300 hasta los 24 hay un pico de gap eh! ahí todavía entonces bueno eh, contando y yo cuento con que lo vamos a cerrar ¿vale? bueno vamos a ver, luego me interesan mucho los rebotes para, para ir a cerrar los que tenemos en la parte superior como objetivos a un medio plazo ¿Vale? Eh, digo medio plazo por la que me entendáis, porque realmente un medio plazo es más allá de un año. Eh, pero os lo digo de otra manera, por, por, claro, medio plazo hablado de unos meses, ¿vale? Eh, porque hay gente que le dices no, el medio plazo, el medio plazo cuánto es dentro de 45 minutos. O cuando dices, no, no, Bitcoin todavía tiene que caer más, dices, vale, pero es que no ha caído, eh, estamos lateralizando ya, ya, pero es que no tiene que caer hoy. Es decir, eh, los plazos en los que se habla muchas veces cuando se eh, ve una gráfica eh, van mucho más allá de la ansiedad que tenéis ya por, por comprar. Es igual que la no, vamos a comprar ya altcoins. A ver, ¿quién? a lo mejor hay gente que está ahora mismo viendo las altcoins diciendo, ¡ay, qué bien está! Lo estamos comentando antes, ¿no? En, en Discord. Eh, están muy bien las altcoins. Eh, compramos ya, eh, ya, ya hace unos días me dijeron no, compramos ya, espérate. Espérate. Si sí, todavía quedan meses para esto, todavía queda, todavía queda bastante chicha, eh no penséis que esto, no, ya vamos a bajar vamos a tocar suelo y a partir de ahí empezamos a subir, no, no, no no podemos bajar hacer un suelo, que no sabemos si es el definitivo o no y de ahí a recuperarse, porque ya sabéis que aquí se baja rapelando y se sube a pulso, ¿vale? ya, pero es que yo soy bombero ya, ya, pero yo no, y la mayoría del mercado no son bomberos, para subir rápido ¿Vale? Y el mercado va muy despacito subiendo, muy muy despacito, y no solamente tiene que subir, tiene que subir, tiene que consolidar, tiene que volver a subir, tiene que volver a consolidar, retroceder para probar esa consolidación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, volvamos a Bitcoin normal, el movimiento eh, es probable, vale es probable que pueda retesteando una vez siga luego cayendo, o si pasamos, vamos a estar tonteando en la misma zona y yo creo que volverá a caer. Pero, dicho esto, no creo que vayamos a caer demasiado. No creo que de momento, hasta ver qué pasa el miércoles a lo largo de la semana que viene, porque, porque creo que vamos a seguir lateralizando y quizás quizás descendiendo, ¿vale? Pero más en un movimiento, eh, bueno, puedo volver a subir, puedo volver a caer, puedo volver a subir otro poquito, puedo volver a caer, ¿vale? O sea, algo así. Eh, si hubiese un movimiento que en zonas vale, pudiera romper al alza, pues... Oye, estaría bien, animaría el mercado, ese rebote que llevamos esperando tiempo, que no se produce eh, porque, claro, yo de aquí aquí esto, yo para mí es un rebotito esto no es un... Si es, conociendo cómo es Bitcoin, para mí un rebote puede ser esto, ¿vale? desde 34 a 44, 10.000 pavos esto sí es un rebote, pero desde 28 a 33, no, es un rebote, eso es un rebotillo, que está bien, a ver, se coge y oye, pues te da, te da margen para jugar, ¿no? Pero eso es un rebotito, eso no es un rebote de verdad. Eh, y más, mucho menos en Bitcoin, hasta que no se rompa esta línea de tendencia, no vamos a poder ver más cosas en ese aspecto. Con las altcoins, tranquilidad, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Que está disparadita, ¿vale? Decíamos, recordad que estábamos diciendo, vamos a ver qué pasa una vez que llega a la zona, si va a romperla y nos puede sorprender o si va a llegar a la parte superior que tenemos igual que este máximo que hizo aquí. Puede superarlo incluso. ¿eh? Eh, y luego volver a caer. ¿Vale? Ese, el movimiento de volver a caer ese es el que estamos esperando para tener un mercado de altcoins interesante. Pero si el mercado sigue así, eh, de, momento, de momento no lo veo. Los números no están diciendo indicadores que sí, que puede haber un rebote. Pero eh, la parte cognitiva. La parte de conocimiento de eso de momento me está diciendo que técnicamente puede ser que sí, en algunos casos pero no, el total market está justo en la zona de soporte que teníamos marcada, en 1.3, ¿vale? Y bueno, pues eh, una vez perdida esta zona no tenemos soporte más hasta aquí, o sea, yo no sé por qué lo tengo aquí, será porque habrá otro máximo por ahí anterior, efectivamente aquí está vale, cuidado porque se puede sufrir bastante en el mercado, en un momento dado pero bueno, yo creo que la, la zona que hay aquí debajo ya es un poco tierra de nadie y, y no tendría por qué venirse hasta la parte inferior ni siquiera tendría por qué eh, bueno, la zona de 900 sí ¿vale? sí podría ser una zona interesante pero de momento, como no hemos perdido esta zona, no podemos pensar en las siguientes. Si tienen que pasar las cosas para decir, bueno, vamos a pasar a la siguiente fase. Lo importante es saber qué vas a hacer si pasa. ¿vale? Como vemos, también el USDT, eh, 6,41% eh, de dominancia. Súper importante. Estaba retomando la senda de los 6 ayer. 6,41% quiere decir que el dinero, mucho dinero se está guardando ahí. Está esperando a ver que el mercado tenga un retroceso para enchufarlo. El oro, a pesar de estar en fin de semana, eh, subiendo eh, cosa que es bastante rara y pero pues pero con la que está cayendo pues tampoco me, me extraña me extraña demasiado eh, qué más tenemos por aquí bueno el oro lo he dicho ayer rompió la media de 200 hoy está tonteando por encima impresionante bien eh, bueno el resto de valores pues los que no están con poquito están están bastante dañados eh, y eso es que es hoy en fin de semana, Cardano, Cardano ha intentado esta mañana, bueno, en realidad, esta mañana, esta noche también, intentar volver a ir a la línea de tendencia, no ha podido, ahora está rebotando un poquito, ¿vale? Vamos a verlo en rango horario, para que veáis, veis, ha caído y está rebotando, bueno, vamos a ver si en una hora es capaz de romper la M20 y yo no, de momento igual no lo veo, no lo veo eh, con demasiado brío. Es normal, estamos, aparte de estando en fin de semana, sí que es una pena porque es sábado sábado que suele ser día de altcoins. Vamos a ver si la media de 200 es capaz de soportarla y no la pierde. Si no la pierde, bueno, pues puede hacer otro intentona eh, más arriba. Eh, el resto del mercado de altcoins está sufriendo una barbaridad, hay muchas en el mercado, fijaros, desde un 27 de Bitcoin, eh, GTC un 22, eh, los huevitos están en un 15 y bueno, pues hay muchos 10, 9, 8 a punta pala y en el lado positivo, eh, decir, pues, pues los cortos de Bitcoin es lo más positivo que hay, o imaginaros cómo está, ¿vale? O un 6, OVR, que suele subir siempre, que Bitcoin cae contra el Ethereum. Es, una, es buena cosa este, en esos casos. Y poco más. Equipto.com está aguantando. Fijaros. Dom está aguantando aquí un poquito. Check eh, también. Bueno, pues, pues ahí tenemos ahí varias cosillas. Eh, Mir, Flow. Y Bueno, ICP. Pero, claro, es que tampoco son grandes ejemplos que decir. Bueno, DOT contra BNB por aquí. Los FTTs están aguantando bastante bien. Los Cardanos que también están aguantando bastante bien. O sea que hay que... Son cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, cuando el mercado está cayendo de esta manera y están aguantando pues unos FTs, los Cardano, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Así, interesante. Anda, mira, el dinero gratis está, está por ahí. Bueno, esto no cuenta, ¿vale? Eh, cuenta porque es gratis. Los trones, a pesar de que los odie, pero bueno, ahí están. Eh, los moneros... Llamados a ser cosa buena, los Melon también. Eh, bueno, pues hay cosas, esas son las cosas que muchas veces tenemos que mirar, ¿vale? Cuando ha caído Bitcoin tanto, ¿cuáles están ahí fuertecillas? Estas, bueno, pues quizás hay que mirarlas desde otro punto de vista y decir, bueno, Cardano, a lo mejor no soy muy simpatizante de ella, pero quizás eh, sea de las que luego tengan a la vuelta un muy buen comportamiento. Yo creo que Cardano tiene mucho que decir, evidentemente, eh, a lo largo del próximo ciclo. Eh, y bueno, pues, pues eh, yo la tengo evidentemente apuntada en mi lista y la meteremos en, la, en esa cartera eh, que vamos a generar. Y cuando os digo de tener paciencia para generar esa cartera, es por algo, no es por nada, ¿vale? Y bueno, pues ahí estamos con esa caída, otra vez por debajo de 28. Personalmente, yo sí he comprado. Eh, no he comprado todavía para hold de momento he comprado simplemente por trading. Eh, es evidente, es evidente que había que... Que quiera sus puntos y ya está. A partir de ahí, que pillamos rebote, que cierra el gap, eh, inclusive antes del domingo, pues fantástico, habremos hecho un trade muy bueno eh, y ya está, y poco más, eh, ya iremos sumando para, para siguientes ocasiones. Eh, que volvemos a ir a la parte superior de este canal que estamos haciendo aquí lateral, que alguna vez ha salido por arriba, otra vez se puede salir por abajo, no pasa nada, pero de momento sigue haciéndolo. Eh, bueno, pues guay, que en un momento dado nos venimos a esta línea de tendencia descendente que tenemos aquí aquí marcada de mínimos, ¿vale? De toque, toque, toque, hasta que esta otra pues vaya cerrándonos el camino. Vamos a ir aquí también, que eh, estoy con esta herramienta, vamos a ir bajando la línea de tendencia, ¿vale? Para que veamos un poquito, por lo menos para, para hacernos la ilusión de que la cuña eh, poco a poco se va cerrando y tenemos esa ilusión óptica ahí y, y, y bueno, pues mola, eh, tarde o temprano termina de cerrarse y ya está. Así que, bueno... Eh, bien, otra cosa importante, vale, ya hemos dicho el RSI, vale, tenerlo muy, muy en cuenta, vale, porque en el, el diario, aparte de haber roto esta línea de tendencia que la tenemos totalmente rota, tenemos este canal paralelo, por máximos y por mínimos, que podría venirse a reposar ahí, aunque no creo que lo hiciera directamente. Si lo hace directamente, pues va a ser una bomba, porque vamos a coger una buenas, unas buenas compritas este fin de semana con las rebajas, pero todavía nos queda tiempo de rebajas, ya lo siento, ya me gustaría deciros otra cosa. Pero la realidad es esa y como nos vestimos de realidad, comemos con realidad, pues vamos a, a ir viendo. Sería un buen movimiento que Bitcoin hoy, por lo menos hoy ya, cerrase por encima de la Rose Line, la encima de 28.750 y a partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo reaccionase mañana, porque estaría muy bien un rebotito, que fuese hasta esta línea de tendencia o hasta la horizontal, pues sería algo bastante majete para... ¿Vale? Eh, por lo menos para tener un poco de vidilla, pues está muy aburrida ya, con tanto tipo lateral. Así que poco más que decir, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Feliz fin de semana y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.